la gente está manifestando su interés por hacer un llamado a la administración distrital para que intervenga el parque, ya que proliferan basuras, hay un foco de inseguridad y adicionalmente hace más de 10 años no se interviene el parque para hacerle su debido mantenimiento. Estamos ubicados en la calle 40 con calle 73D, justo enfrente del conjunto residencial Camino de Timiza. Aquí vive mucha gente, mucha mucha, hay colegios muy cerca, y cada vez se ve más indigente, más muchachos en la droga, una cosa la otra. Deberían, no sé, buscar espacios de recreación para esos jóvenes para que dejen tantas tantos malos hábitos del vicio y cosas así. Se hace un llamado a la policía nacional para que hagan recorridos más frecuentes por la zona y así la comunidad se sienta más segura. Adicionalmente se hace un llamado especial a la administración local para que intervenga en el parque y se haga el debido mantenimiento. Soy Juan Fernando León, Otra Voz en Bogotá.